Un día vi a mi padre llorar, se había roto su corazón y con mis propios ojos vi cómo lo reparaba él mismo. Nunca podré olvidar aquel momento ha quedado grabado en mi cabeza se ha sellado conmigo para siempre El santo de mi padre nunca está ausente Hoy trato de controlar la realidad Pero aquello aparece delante de mí Y me hace tener la cara seria Y sigo desmanejando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 Cómo lo reparaba él mismo. Me he jurado muchas veces estar feliz con la soledad porque los recuerdos te elevan y nunca se recuerda como en soledad. Nunca supe el motivo de aquellas lágrimas. Nunca comprendí cómo arregló su corazón. Lo vi llorar con mis propios ojos. Y vi cómo con sus manos recuperó la razón. Recordar esas cosas. A llorar aquellos momentos. La verdad es que para mí, mi padre siempre fue un gran amor. Mi padre siempre fue un gran amor. Un día vi a mi padre llorar.